¿Qué opinas de.? Yo, yo creo que cada vez que pongo Twitter y veo al francés eh, ¿Sacosí? Sac No, al ucraniano vestido ¿Ya? dispuesto a morir. Ah, puta, sí. sí. Me los cabros chicos, Esa o Pero siento que. Creo que la weá no es tan. creo que la weá lleva como 10 años. ¿Cachai? No, yo más, no... no, no, no, no, no, no. Es como decir que el conflicto mapuche lleva 5 años, ¿no? Bueno, ya no. Bueno. Lleva como 300 años la no, UNAM. No. Allá también, porque Croacia, era parte, o sea, Ucrania era parte de Rusia, de los Zares, y, y siempre fue parte de los y Después un weón los separaron, y después otro weón viene y dice, no, pero es que siempre ha sido parte de la historia. Y dentro del mismo país dicen, sí, algunos sí, otros no, somos un país nuevo, entonces siempre a salen la pelea Pero hay una parte de Ucrania que yo sé que son destieran para Rusia Sí, pero no lo podéis saber. Hay una parte de ellos, y de dentro de ese país a lo mejor hay un sector que si quiere, pero no podéis saber si son grandes chicos no sé yo me quedo con si de todas las frases de todas las mierdas que hay yo me quedo con la frase de un amigo me dice, me dice ya si se trata de geopolítica imposible saber imposible saber estáis tirando estáis metiéndote en, eh, en un bando así como casi por suerte ya, porque no sabían la información los que tienen la información son estos huevos son Putin, mm. el Biden estos huevos, toda esa manga de culeados, todos los huevos que son presidentes de los países de hecho, todos los esos huevos dentro de la cúpula de poder máxima estos Ellos son los que de... saben todo, cachan por qué, por qué este hueón quiere atacar, por qué no, si tiene, si, si el loco amenaza con que va a tirar bombas nucleares, pero estos locos saben si de verdad tiene los cocos para hacerlo, o a lo mejor, nee, este hueón está puro hueando, es como Ey, el de Corea, exactamente, hay un nivel donde nosotros solo podemos especular, pero lo que sí, lo que sí, es que el hueón que disparó primero fue este hueón, y no tenía muy, mucho el Putin, y no tenía muchos motivos Oye, para de la vida. Yo lo que estaba cachando es que Putin se metió como en un.. se, se metió como en un. En un tete. Como tete como que se, sí, se metió en un tete. A ver, yo he escuchado dos, weá. Escuchá los bad boys. <risa> que el loco decía, que el loco. Creo que vende petróleo. No sé. Creo que hay una parte que el loco en la guerra igual le sirve sí, porque el loco se va a forrar. Pero. Se va a forrar si gana. Sí, pero el loco está apostando mucho y. No es para tanto la huevada, o sea, creo que la consecuencia, no sé qué es lo que quiere el huevada en realidad, es que pero el costo es muy es que está, alto. Este lo, ya, yo, lo, yo la información que tengo, que también es muy occidental, entonces tampoco sabría siete si bien. Pero yo lo que tengo claro, o sea, lo que tengo informado es que... Ah, informado, sí, como que si me hubieran llamado de, de la CNN, me llamaron <risas> directamente a... Dime para... qué le dijo la CNN. No, no, que dentro de, de Rusia no es muy popular la guerra. Nadie la está entendiendo. No, mucho. si nadie la quiere. La, sí. Claro, la gente, los empresarios, toda la weá alrededor, como que nadie está. Es el círculo de Putin y de los weones como de grandes, de, de grandes poderes, ¿cachai? Pero Ellos es que Putin que igual es medio dictador. Sí, pues. Sí, y y, a, y, a, a, él, y a, a él le ya, conviene la weá. Pero es dictador también porque es súper popular. Pero también Rusia igual ¿Cachai? es lo mismo que Venezuela. Yo, por lo que he cachado, igual es un pueblo que, por ejemplo, no le gusta mucho al homosexual. Ya. A las la locas. es que, eso es, lo que uno, eso es lo que uno sabe dentro de la web oficial, porque Putin es así. Pero en, en, en, en Rusia existen las Pussy Riot que es un grupo punk, gay, homosexual, que a las locas la han llevado presa. Ya, esa calle te iba a decir. Eh, pues, claro, que entonces, Pero pues, las locas hay... son activistas o son, tienen seguidores de verdad. no que Obviamente, lo tiene, el, las dos son activistas y tienen seguidores Sí, porque de pueden, pueden Pero ser... tienen, también los tienen a partir de, la, de las performances que se han hecho. Pero, ¿cachai? Tú, el, una de las gracias del punk es que te revela una mierda que no quería que te revelara. Por eso es que las locas entran en a una iglesia y se ponen a tocar roca ahí. Porque necesitan visibilizar que hay muchas locas gay, homosexuales y toda la guayada, y que es súper normal. Y que si tú reaccionáis así como reaccionáis, yo no tengo que reaccionar con rabia. Es muy obvio, el punk es muy obvio, es muy adolescente en ese sentido. ¿Cachai? Y, y claro, pues entonces la noticia que nos llegan a nosotros es que los huevones son muy anti homosexual pero no lo sabemos, po, porque las noticias que nos llegan desde Putin, para allá, po, de la gente común y corriente, a lo mejor no, digo, son que, unos están ni ahí como el, Yo vi un par de videos donde ¿no? ¿no? explicar la El loco era de que había sectores que eran pro-Rusia, yo creo que tenía claro. entendido. Y, y el rollo que decís tú igual, que viene una hueá de atrás, ¿cachai? Que Ucrania igual se... Ucrania no sé si ¿sí perteneció a Rusia? Sí, pues a Rusia. Pero se separaron porque los locos como, como nación, o sea, Querían, un grupo de huevones claro. que, que tienen cosas en común. Y eh, sí, porque de antes ya tenían esas cosas en común Y en algún momento la se Unión Europea o Rusia claro. Se separaron claro. que Entonces, pero ahí quedaron unas partes de Ucrania Que son como más por lo que, que, que querían yo ser que de, eran Rusia, sí. de Rusia Más socialistas, más poblados de Rusia Y otros que no Y ahí estaba la disputa Y creo claro. que llevan en esa disputa como 10 años Claro. Ver, Ahora el, la verdad es que el loco sea o no Claro, el bolón es Y yo, yo por donde me guío. Es que el loco a la hora de atacar Ocupó hueás como estos nazis culiados, sí, no, po. nazis ya, drogadictos, muy... ya, a ah, eso, drogadictos, no nazis drogadictos, corruptos, entonces para atacar nunca entregó una wea así como, weón, estos weones me están atacando, no estos weones, no no no siempre dan excusas culiadas como las que ocupan así, por los hueones de casa acá. Yo sea, es una como ridícula yo, infantil, me... justificar lo injustificable. yo pensé que los locos. Yo igual dijía, pero Putin se si iba a atacar a este hueón y dijo que era drogo y toda la hueá, nace a ver qué onda po. ¿Cá? Yo igual busqué eso el loco y salía que el loco era actor, pero no. No, pues si sí, es, sí. eh, sí, sí, es un muy... no, no es como un hueón que o sabe, un hueón que. Que, sí. vaya, que en algún momento vaya a ser un peligro para Rusia, ¿cachai? O que en algún momento Croacia. Ucra Ucrania, sorry, Ucrania vaya a atacar a Rusia. En ningún momento Ucrania es un peligro chico, para Rusia. En ningún momento. El, ¿no? el armamento ruso, güey, es que es como te voy a sacar la concha de tu madre. Es que... oh, no, bueno. weón. <risa> un armamento, amigo. Puta, <risa> la Como a la borra de Venezuela, hay que achar la borra de Venezuela. No, weón. Fue bueno. bueno, yo no sé si será verdad esta bueno. No, pero lo el loco hablaba muy serio. Decía, ah, Maduro, tenemos, eh, estaba entrevistando a un milico venezolano. ¿otra no sé si era de a la eh, Parece que era de Zalagar y era hay que hacer esta guarda del par con moto, sí. o, o esas guardas que van con moto y atrás traen un sí, sí, sí, es muy sí, típico sí. de los locos que se ponen los puestos y toda la hueá, <ríe> entonces el loco dijo eh, y tenía una metralleta weón dos metralletas y dos milímetros arriba, y dijo estamos probando este armamento altamente peligroso y no sé, la guarda que le ponen los milicos para hablar la guarda y era bueno amigo, bueno, una guarda del par, loco, con ¿verdad? dos metralletas, todas cagoras, un misil bueno, el Puta, un vaso caso, weón, se está esa claro, Ni siquiera, weón, una lo agribilla ni queda la cagada con ese Entonces hay un chiste de Los Simpsons que sale eh, Biden pronunciándose contra Rusia. Ya. No sé si viste eso. No, no, no. Y Abby, el loco dice, uy sí, me voy a, le voy a poner los puntos sobre el lado ahí. Y va, el weón le tira un, un ladrillo a la, a la casa, wey. Y la Lisa le dice, ¿papá escuchaste algo? No, no escuché nada. <ríe> ah, sí, <risa> sí, sí, sí. Sí, sí, de lo visto, sí, sí, sí, pero bueno. Y sí, tiran la niña like y se va riendo así. <risas> ah, con esto yo, con esto ya yo ense todo y en los huevos era. Sí, bueno, eso. Sí, bueno, eso con, con Croacia. Primeramente uno no puede entender muy bien, pero pero me he estado peleando mucho y escudriendo mucho con gente que está. Viendo.